Porque a las cuidadoras y cuidadores se les quitó la cotización de la Seguridad Social. Para seguir luchando por nuestros derechos. Por las 100.000 personas dependientes que murieron esperando las ayudas. Porque los dependientes todavía tienen que acudir a los tribunales a defender sus derechos. Para que los gobiernos del cambio sigan trabajando en defender la dependencia. Porque el gobierno del Partido Popular nos recortó las ayudas. Necesitamos más trabajadores sociales condados en los ayuntamientos, así como valoradores, y además que se comprometan en la defensa de la ley de la dependencia. Por las cuidadoras y los cuidadores que lo dan todos y con muy pocos recursos. ¿Por qué gobierno de Aragón nos recorda cada año más en la ley de por las, las miles de personas dependientes que están esperando entrar al en sistema de la dependencia.